Supongo que estoy contigo. Estás delante mío, si estás delante mío, me aviso, ¿ya? Eh? Quiero mostrarte a ¿eh? alguien. Eh, ¿Le o sea, pongo si en easy server, o le pongo en hard? Hard. Yo no te quiero, Jojo. Déjame subir el volumen al Roblox y la... que le bajé porque está bajando jugando un juego porno. Vamos. ¿Qué, qué rico. Ok. Dice que encuentre las galletas de la abuela. O sea, aquí hay una Mira, sillita. Mí, um, hay... Mira, aquí hay una morra de... Mira, acá están las galletas de la abuela. Digo... ¡Ay, Ay coño! Oh, ¡Córrenla, Jenny! ¡Córrenla! Dice que quiero tocarte al pito No mames, güey ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? ¿Cómo se sentó? ¡Ay! ay, ay. No, ¡Mira cómo se muera! La... No, o o sea, de sí, descalera. sube chistoso jaja. ¡Ay! Esta cosa me hace lento, Joacham ¡No mames, coger! ¿Me dejó abrir? No, Joacham Dice... ¡Ah! ah dice... Hay que la encontrar llave. la llave Vale, vale es por aquí, es por aquí Es Granny, dijo No, ah. abuela, no No, las llaves están atrás No. No me toque, abuela, no me toque, no me toque Kenneth, ¡ah! si morimos, te tengo que confesar algo ¿Qué Yo realmente soy duolingo Revuelve a mi familia, por favor No, juegan. ¿Cómo respirar? Madre, ¿por qué? Uy, hueputa <risa> ¡Ay! Ah, joder, es que soy experto en parkour, bro. XD. eh, Cada vez con. Cada vez Roblox tiene más físicas, lo no, mera neta, eso me gusta. Qué bonito. Yo igual no confío y me voy no. adelante. ¡Ay, qué susto! <risa> Patético. Roblox se va a convertir en un juego triple A, vas a ver. Ya vas a ver que va a ganar todos los Grammys de Roblox. ¿verdad? ¡Ay, coño, una rata! Dónde, ¡Uy, hijo de puta, uy. Y se mueve, qué asco. Viste, ¡Te sacó el número del medio de la rata de mierda. <risa> ¡Ah! Coño, me asusté de lo que me morí. Las ratas. Tienes que haber tocado la, tienes que haber tocado la, la ratita, porque te dicen... me Ay, dice. Me dicen que ¡Madre, Pero no se ve nada ahí, pues, y, hijo de puta. Vamos a en primera persona, malpareo, malpari, hijo de putas. Pay, hijo de puta, jajam. <risa> ah, listo. Soy buenísimo. Yo soy es parte de los malpa. Bro... ¿Mira, ¿Qué tiene que ver los malpa? Uy, no puedo subir. Joder. Odio tu koala. quédate por aquí, bro. No. Ay, escucho a la vieja, pero no la veo. ¡Ay, ahí está, ¡Oh, coño! ¡No, abuela, no me toque, abuela! ¡Abuelita, por favor! me no dejo a meterme a tu tumba, abuelita! La abuela tiene esto, güey. Solo nos iba a enterrar. Es que es una abuela estética. ¿La escuchas durmiendo? Sí, ¡Ay, puta, ¿Pero qué es? ¿O imposible o qué? Ajá, patética! Eso lo con... Solo encontró Pablo Ernesto de la Cruz. Era mi pariente, hijo. Es que el... este koala no me deja ver, bro. Emotiza insana. <risa> no te burles, no te burles. ¿A cualquiera, A cualquiera le puede pasar. Hola, yo ¿No? sobreviví. Y ahora cómo subes pendejo. Sí. Con el poder de mi polola. Es una polola. Es novia, pero en argentino. Es que cada vez voy adaptando más al argentino, o sea, me está creciendo mi narito. Ah no, pues eso, pero no, jo. Así te mando a la mierda, caja. ¿no? <risas> Ay, puta, pues. ¿Qué le pasa a mi silla Gamer hoy, jojo? Ay, pero, ¿cómo putas esquivamos esa bola, hola? Has jugado Donkey Kong. ¿Quieren que salteemos esa mamada? Sí. ¡Hala! Sí pude, sí pude, sí pude. Ok, aquí viene. ¡Coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, Aquí viene que había. No, no pude. Yo no entiendo por qué la abuela tiene esto y por qué nos quiere matar. O sea, yo sé que me comí sus galletas, pero no mames. Es que eran galletas es espaciales, galleta? bro. Con razón, güey. ¡Ay, hijo puta! Y de dónde a muchos hijos putas. Perro, y de puta. Malparido, hijo de puta. Me desgració, hijo de puta. Es que todo es culpa del perro de She-Hulk. Me siguen niños, bro. ¿no? Voy a ir por ley. Si, si son blancos, te quieren dar dulces. Me, me van a coger, jajam Me dicen que las cookies is back. Jimmy, me quiere tocar las cookies is back. Ay, no, qué rico. Yo sí quiero. Jimmy, <risa> me está tocando las cookies, tu tukuk back. XD, <risa> la bullé. No, no, ay, vale, no, no, no, no, no, pinche zombies. Pinche zombies culeros. Hola, güey, súbele. Ay, ay, ay, Martino 89 te está ganando, bro. Vas a dejar que Martino 3289 te gane. No, por ahí no, Jimmy, por ahí no. Pendejo, te acabas de condenar tú solito, ¿no? Mira, yo bugueé a mi Yurani, así que estaba bugueado en la. en eso, así que. así que yo puedo hacer de esto, tranquilo. estúpida! Ay, no, más ratas. ¿Por qué no, ladrían también, esto no. en este juego? <risa> Pensé que eso valía, ¿no? eso Es culpa de ladrían, Pero bro. Me... Pero no me preguntes por qué maté a ese perro y me culé a esa abuela. Hizo lo mismo que yo, Jimmy, De todo el cuerpo de esa parte, ¿no? Es que era de chill, bro. Era de chill. Ves a mi paloma y a mi koala ¡Ay, ¡Oh, me la vas a pelar! ¿Dónde estás, Jimmy? Lejos, jajam Me la vas a pelar, güey ¡Carrerita, carrerita! No, yo, yo entrené al rayo McQueen y al Meteoro, bro Yo entrené a esos dos bastardos yo... Así que me la vas a pelar, Jimmy Yo soy que Batman, jajam ha... O el señor Adripter Adicto a la coca, jajam Ok, ok, ok, sin fallas hasta ahora, porque soy perfecto, nadie me puede ganar, porque soy el rayo, y yo soy Francesco, te gané, güey. te gané, te gané, te gané, y ahora como me bajo, yo te gané, culero, yo te gané, vete la verga, yo tengo todo grabado, tengo todo grabado, yo también, ay, hijo de puta, creo que... Descargarte porno, furro Estar mal en diferentes acciones Cronológicas y vistas mal hechos también ¡Ay no! Va a ser esto donde pillamos con el jefe ¿Te acuerdas el juego más que jugamos el de escape de la juguetería o algo así? Esa mamada estuvo bien pendeja la verdad Ay, ¡Mira, que... mira! ¿Qué te dije? Son muchas gran... Muchas abuelas asesinas en busca de galletas no, yo... Quítate, te voy a disparar por ¡Mia! error, jaja. Te voy a disparar por error, bro. Mira, mira, Ya, ya, ya. Mira, mira. Mira, sube. Y puedes comer las galletas, güey. Quiero ir Ay, así como tú. Tu... Pene, ay, Oye, güey, ¿qué es esto? Ay, te dan el carrito, güey. No, ahora sí soy un influencer, eh. Que me convertí en un carrito, ¿no ves? Wait What the fuck? 20 no día de nadie, amigo. Cada vez la gran y invoca más cosas, <sí>